¿Estás en la tarde de la radio? Estás en Radio Mix. Y esto que llamamos Familia Mix, en esta cuarentena que todos los programas se adaptaron a uno solo, al magazine, porque claro, acá en la radio nos cuidamos mucho y queremos dar el ejemplo, ¿no? Trabajando cada uno desde su lugar, desde su casa. Y tenía que comenzar un montón de programas, lo van a hacer en la medida que se pueda, pero están presentes, son parte de la familia. Y hablando ser parte y miembro de una familia, quiero dar la bienvenida a ella, a María Ángeles Ojeda, al Mix, a Radio Mix. Hola, María Ángeles. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Cari? ¿Cómo están todos? Muy bien, acá estamos todos con Invasión Local, a la expectativa, ¿no? De este programa tan sí, bueno. de arte y cultura, esta mezclada tan importante en la vida de un ser humano. Sí, así es. Antes de, de contar un poco de qué es lo que voy a hablar hoy, eh, quiero sí comentarle a, a todos que este programa eh, lo hacemos en conjunto con Rodi, con mi marido, que en las columnas eh, quizás él participe alguna, pero hasta que salga el programa vamos a ir haciendo este formato de columnas y veremos qué, quién dice qué cosa. Eh, y bueno, un poco, no sé si querés que avance, Cari, si me querés preguntar Sí, vos sí algo. No, bueno, este programa va a salir todos los viernes a la tarde. Eh, ahora, bueno, nos estamos, como dije antes, acomodando a que salga en formato de columna dentro de un mismo programa que es el Magazine, eh, porque bueno, acá en la radio solo solo vengo yo, entonces estamos, eh, estamos así. Bueno, Emiliano también porque está justo acá eh, siempre, así que estamos los dos y todos los demás integrantes de la familia Mix decidimos que se cuiden y que queden dentro de sus casas, ¿no? Con su familia, respetando la cuarentena y es la idea que tenemos que ser el ejemplo, ¿no? Es la idea que queremos transmitir. Así que bueno, María Ángeles, eh, sos bienvenida a esta familia, me encanta la propuesta, una gran creativa, así que vamos a estar todos los viernes saliendo con propuestas de esta invasión local, que me encanta. Contanos un poquito de qué se trata esto de cultura y arte dentro del programa que pensás, ¿no? Que lo programaste. Bien. Eh, ya sabemos, eh, o no, pero por ahí lo, lo intuimos, la cultura es eh, el cúmulo de usos y costumbres que tiene una comunidad, que distintas corrientes y demás lo definen desde la historia de la antropología de un montón de formas, pero en definitiva es eso, o sea, para nuestra sociedad, es la, el, la bolsita de usos y costumbres que comparten los ciudadanos de una comunidad. Eh, la nuestra, en la de Pinamar, hay una cultura artística muy rica eh, y nuestra idea es, además de compartir arte, historia del arte, cultura del mundo, compartir y, y ayudar a los artistas locales a difundir sus trabajos porque hay muy buenos trabajos y es importante que toda la comunidad lo sepa, que quizás esa cosa eh, extraña para algunos que es el, act el arte que la ven como una actividad exclusiva de algunas personas que han nacido con una inspiración o demás, es un concepto erróneo, que el arte nos involucra a todos, y que todos tenemos una expresión genuina dentro de nosotros desde que empezamos a existir. Tal cual, esto es lo que decís, ¿no? Eh, eh, el arte nos involucra. Y bueno, esto de resaltar, me encantó lo que dijiste de resaltar, a los talentos locales, ¿no? Porque vamos a pasar fronteras, pues ya, ya te escuché hablar de esto, que vas a ir por otras ciudades también, pero eh, resaltar el trabajo local, del artista local, tiene darle la importancia, ¿no? A mí me, me encanta este programa en ese sentido, ¿no? De poder destacar a cada uno en su arte. Sí, a mí también me parece hermoso. Le pido a la gente que nos está escuchando que nos sigan en las redes y me informen, porque no conozco a toda la comunidad, entonces no, no estoy segura, o sea, estoy segura de no conocer a todos los artistas que tenemos y me gustaría ir conociéndolos, así que se comuniquen, que comenten, que me manden información, que me manden imágenes de sus obras, así nosotros vamos editando, y compartiendo con toda la comunidad, quienes están en llamar haciendo arte. Seguro. Bueno, ¿cómo nos...? Eh, sé que tenés un regalito para toda la audiencia que es un trabajo en cuarentena, ¿no? <risas> un trabajo en cuarentena, sí. Eh, entre las, los pensamientos que yo tengo sobre la expresión propia de cada ser humano, eh, estoy convencida de que los métodos educativos que tenemos muchas veces la expresión personal se ve coartada porque el ser humano cree que no tiene las capacidades porque le han dicho, eso no parece un caballo, o esa casita está maleta, o las flores no van en las nubes, o lo que quiera que nos hayan dicho durante nuestra formación, ha ido limitando nuestra posibilidad de expresión. Entonces, se me ocurrió un juego, que va a ir creciendo cada viernes, o sea, no es aislado un viernes de otro, proponemos hoy, va a tener continuidad el próximo viernes y así sucesivamente. Lo que yo le propongo hoy a las familias es que cada integrante de la, fami de la familia cree un personaje. Para esto no hay que ser lo que nos han dicho que es un virtuoso del dibujo, uh -huh. simplemente hay que ser un virtuoso en dibujar. Eso significa dibujar lo que a uno le sale convencerse de que eso es hermoso, y se me ocurrió mostrarles una técnica que uso yo para mis personajes, a ver si ven, yo tengo un cuaderno acá, se ve bien. Eh, se ve bien, bien. Normalmente cuando nosotros queremos dibujar un ser humano, un animal, una planta, vamos a una estructura básica de lo que es ese objeto figurativo que queremos representar. Lo que yo propongo hoy es que rompamos todo eso y empecemos por una nariz rara, una nariz muy rara. Entonces, yo de esta nariz sé que tiene dos orificios, esto tendría que continuar para acá, y que acá hay sombras, y que acá le puedo agregar un ojo, y que acá... Se ve muy clarito. Muy clarito. Ahí está, ahí se ve, ahí Voy a agarrar un fibrón. Va a ser mejor porque hace como reflejo. Bien. Yo quería agarrar virome porque eso es importante, no hace falta que tengamos sutiles. Con una virome, un papel, un lápiz, un papel, uno ya se puede expresar. Si no hay papel, ataquemos las paredes, no hay problema, después pintamos de blanco de nuevo. Yo hice un garabato, no sé si ahí se ve. Ese garabato que ustedes ven, que todos dirán qué cosa horripilante, es la nariz de mi personaje. Entonces, voy a hacer los orificios de la nariz y voy a agregarle la punta a la nariz. Bien. Yo voy a agregar los ojos. ¿Este garabato horrible... Mi primer personaje, yo lo voy a seguir trabajando, voy a definir su cara, su cuerpo, eh, puede no tener cinco dedos, ni dos piernas. puede tener más, puede ser un personaje imaginario, puede... lo que ustedes quieran, no importa que parezca algo que nosotros conocemos. Entonces... El objetivo de esta semana es que cada uno experimente garabatos, que no limiten al de al lado, que no limiten a su esposa, esposo, a su hijo, que nadie juzgue lo que el otro está experimentando. Cada uno garabate y vaya encontrando formas, que haga un rayón y en el rayón encuentre un ojo y de ese ojo puedan hacer una figura. Eh, esa es mi primer encomienda, espero que les entusiasme. A sí. aparte. A partir de ahí se va a desarrollar una cola de historias hermosas para hacer entre todos y va a terminar posiblemente entusiastamente con en un cuento propio de cada familia. Oh, me encantó. ¿Para vamos? Esto entonces para, para redondear la idea, cada familia, Ajá. es decir, cada integrante de una familia ahora en cuarentena tiene que armar un personaje, un personaje que le dé vida a su imaginación, es decir, no tiene que tener un estilo, una forma, sino que tiene, es un personaje, de lo que la mente surge, ¿no? Eh, dibujar lo que queramos. A raíz sí. de eso, que lo manden a Mix, lo pueden hacer a través del Facebook, vamos a poner un mail como para, después vos haces un, un dibujito todo sí, sí. como para, para armarlo, lo ponemos y el viernes que viene vamos viendo vamos mostrando los, los personajes que mandaron, y de ahí el cuento que vos pensás en el futuro. ¿Por qué desde ahí? Porque según el personaje que arme cada oyente, cada familia, de ahí se va a armar entre todos el cuento. ¿Voy bien? ¿Te escuché bien? Sí, sí, es así. Eh, en el próximo, no les quiero adelantar porque si no la bueno. cabeza nos lleva a resolver todo. Entonces, esta semana es jugar con la virome o el lápiz, si tienen colores, si tienen la posibilidad en la casa de tener lápices de colores, pueden usar hasta tres colores por personaje. Y jueguen mucho con las líneas, las líneas pueden ser más gruesas, más finitas, empezar finitas y terminar gruesas, estar interrumpidas, eh, jueguen mucho con las líneas que eso le va dando intensidad a ese personaje especial que estamos creando. Me encantó, me fascinó, además me parece, me imagino me imagino a Julián, es un personaje muy chiquitito que va eh, con Muriel en el Centro de Innovaciones, tiene ocho años, me imagino, es muy creativo, me imagino a Julián haciendo un personaje, eh, me imagino a José, me imagino a Daniel, parte del equipo, Daniel que hace unas esculturas de arena impresionantes, me imagino a toda la familia trabajando y riéndose con lo que cada uno va creando, ¿no? Pasando esta cuarentena con, por lo menos, con llevar un poquito de alegría, ¿no? Así es, así es. Me encantó la propuesta, María Ángeles. Yo voy a hacer el mío, te cuento. Me alegro, me alegro mucho. Después, hay traje... que vas a interpretar. <ríe> voy a no, hacer no nos juzguemos, no nos juzguemos. Está bien, paro, paro la mente, no hago ese juicio interno. <risas> me parece bien. Mientras que para compartirles una película, bien. Eh, para que vean familia, eh, es una película ilustrada eh, japonesa. Mm -hmm. Pero lo que me gustaría antes de hablar de esta película es poner un detallecito luminoso de color y es este dato. La primer, el primer cortometraje de animación de la historia de nuestro planeta Tierra es argentino. Es argentino. ¿Lo oh, hizo oh, en serio? Es así, lo hizo un señor que se llamó vino Cristiani. El cortometraje se llamaba El Apóstol. Yo lo compartí en el Facebook de Invasión Local. Si buscan el Facebook, búsquenlo como María Ángel Ojeda y van a ver el logo de Invasión Local. Está compartido el documental de este señor, Cristiano Cristiani, y de ahí pueden buscar el cortometraje para verlo. Es alucinante y además está bueno saber que el primer cortometraje animado lo hizo un argentino, me parece que hay que aplaudir y resaltar que estamos un poco dormidos como sociedad porque siempre hemos hecho cosas brillantes a lo largo de la historia. Tal cual, mirá qué interesante. Bueno, después lo vamos a compartir en, en mix para que la gente también pueda aprovechar entonces esto que estás proponiendo tan interesante. Perfecto. Y eh, bueno, la película que les vamos a proponer es el cuento de la princesa Kauya, así se conoce esta película, está basada en un cuento tradicional japonés que se llama El cortador de bambú, esta película tiene de particular, además de ser un cuento tradicional de Japón, es el primer cuento escrito en la tipografía, o sea, el simbolismo tipográfico que se inició en Japón en el año 400 de la era cristiana. Hasta el año 400 de la era cristiana, Japón no escribía, todas sus leyendas e historias se transmitían de boca en boca. A partir de esa época se empezó a escribir y este cuento que nosotros les traemos para que vean es la primera historia escrita. Este cuento habla de una pareja de ancianos que no tienen hijos, él es cortador de cañas de bambú. Y en ese ir al bosque todos los días a cortar, se encuentra en una caña de bambú en un ser muy especial que es la princesa Kabuya y de ahí se desarrolla toda la historia. Además de esta narrativa hermosa que nos propone encontrarnos con un, un montón de valores humanos y cosas que nos van a movilizar a todos como familia, nos van a enseñar muchas cosas, tiene una estética visual alucinante, el paso de las escenas con dibujos de acuarelas que parece que se desarmaran en el aire para que venga otra cosa, es una danza de colores y de líneas alucinante, eh, el creador de los fondos de... De esta película, tengo el nombre acá, porque no me acuerdo los nombres en japonés, es Asuo Uga. Él es el dibujante de fondos de Estudio Ghibli, Estudio Ghibli es eh, la productora que hace esta película. Así que bueno, espero que lo disfruten también, esta película lo que tiene de bueno está en Netflix y está también en YouTube, para los que no tienen Netflix, ahí en el Facebook también después te comparto el link de la película, hasta que quede ahí la gente a acceder. Bueno, por hoy esta es nuestra columna de invasión local, que les haya gustado. <ríe> me parece muy interesante la propuesta, bueno, muchísimas gracias, mucha mer, bueno no te voy a decir gracias. la otra palabra, mucha mer, me encanta esta propuesta para la gente, que lo va a tener todos los viernes, que va a poder disfrutar tanto sea de una actividad que vamos a ir creando juntos, como también estas propuestas de películas y el para qué mirarla, ¿no? Eh, así que muchísimas gracias, nos estamos este, eh, poniendo a tono con la cultura, con nuestra cultura. En el Instagram y en el Facebook ya estamos compartiendo artistas, voy a nombrar a los que compartimos en estos días, la artista plástica y bailarina Magra Meléndez, búsquenla, es una hermosa en todo su ser, y todo lo que hace artísticamente es magnífico, y es de nuestra localidad. Compartimos yeah. también de Florencia Logiudice, que es bailarina del grupo de expresión corporal Les Medias Rotes, hermosa también, tiene una expresividad muy auténtica y es digna de ver, de inspirar. Y compartimos también de Laila de Gessel, una música increíble y bailarina y artista completa. Y así vamos a ir trayéndoles a todos los artistas que nos rodean. Me encantó. Bueno, María Ángeles, no cortes, quédate conectada, un minuto más, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Gracias a vos, Carly, gracias a todos. Hasta el próximo viernes. Hasta el Mar próximo viernes. María Ángeles Ojeda, acá en la tarde del Magazine, en Invasión Local. Ya venimos.